¿Quién me trae por mano? Sí señor, o si quieres atrás como ¿Este quieras. Pedo, ¿Este pedo es tuya o la renta? O ya? La nada no, para ti, para recibirte como debes. Qué chingado va a ser. ¿Quieres este, una patallita ahí tu? De... <risa> o sea, aquí puedo yo... Poner tu ¿eh? ¿Tú ¿Tú música, <risa> tu, tu aire. Ay. A ver, ¿qué quieres? Qué? Aquí déjame. se estila mucho también el... Bueno, qué bueno. Pero dámela desde abajo ¿Qué? Que se suba. Ah, sí, súbete, súbete, súbete. Bueno, sí, nada. Vamos a subir, vamos a subir ¿Le cierro? No, no, no, así, así. Dale. Pero si me vas a decir ese tonto, tostón de moto. ya caray. Pues tú, perro. ¿Cómo estás, ¿Quién te invitó aquí, tío o qué? Pues me dijeron, o sea, me dijo tu, tu sobrino, Alex. ¿Quién eres tú? Adrián, Adrián Marcelo, Andrés Marcelo. Adrián, Marcelo. Adrián, Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Adrián. ¿Tú eres Adrián o Marcelo? Eh, los dos son mis nombres. No seas cosa. pendejo, no, no seas mamá. Yo he visto en el programa ese que sale Adrián y Marcelo. No, los dos me llamó. Es compuesto, Adrián Marcelo, es Stiller. Ah, Monterrey. ¿cómo, Monterrey. ¿Cómo es mamá, Adrián Marcelo o Adrián? Adrián Carnal. ¿Adrián Carnal? Eh, ¿Adrián no, no, Carnal, no, no. Marcelo? No, no Adrián tres Marcelo. Nombres. No, no, no, son, tres nombres. Tres no, nombres. Dos. No, consonante, dos. vocal. Adrián Marcelo Carnal. Pegado Marcelo. Ah, pegado también. Adrián Marcelo Carnal. No, no, no. Adrián Marcelo, pegado Carnal. Adrián Marcelo. Porque pegado, a carnal. No, no. Adrián Marcelo. Te voy a poner... Ay, <risa> ¡No, un perra madre. ¿Qué fue eso, escorpión? Me puse masacre. Oh, oh, oh, oh. No es la primera vez que siento ahí algo, eh. <risa> me voy a dar un collar de bolas. Me acordé de Un collar de bolas que tengo. ¿Tú eres asistente de Adrián o de Marcelo? Yo soy Adrián Marcelo, hermano. <risa> Chica, Yo, hermano. Los dos, eres De Los asistente. dos, de los dos, carnal. De los eres asistente de los la... eres puta de los dos eres puta de los dos jalo para los dos chichifo de los dos jalo para los dos okay. correcto vamos por ellos qué, qué buena... ah, tú estás mal... Uy, no. ya te vas a venir por <risa> <Boca chumbear, risa> este... a... es el chile ahí te va waterfall waterfall ah, ¿Te ah, arriba, ah dominas inglés waterfall tuviste un tiempo peleando allá en Estados Unidos <risa> yo no peleo ¿Tú no peleas? No, yo soy un pinche dios. Los pendejos piensan que es máscara de luchador, pero... ¿no? Ah. ¿Tú de qué piensas que es? <risa> como es un perro madre. <risa> Pareces como una dominatrix, compadre. Esas que contratan... Oye, sí. la fresa de tu culo. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, compadre? Ahorita no te la soltería. ¿Cómo que no te mueres, pendejo? Ay, como es un perro madre. ¿Qué? Está chingón este perro, güey. <risa> ¿Quieres más que Macoco, esta, más que Macoco. La, la, la. La, no quiero, obviamente esta está más verga, compadre, pero ¿Qué? los de la cotorrisa traen, traen una igual, cabrón. Adrián Marcelo está volante con el escorpión dorado! Y además cambio la voz, por si fuera por... Ah, me, lo, me, me dijo Andy eso, que haces sí. una voz muy rara. Yo no hago ninguna voz rara, nada más <risa> uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. <risa> ¡Qué horror es la voz más hermosa que has escuchado en tu vida, Lolita! Y mira que has escuchado algunas voces hermosas. Algunas. ¡Lolita Cortés está el volante con el escorpión dorado! ¿Tienes drogas? Tengo drogas. ¿Tienes drogas? ¿Eh? Ahí estoy por analista. No, qué barato el que usa drogas. ¿Por qué usas drogas tan temprano? ¡Ah! ¿Sí te sí, sí, escucha? Sí, ya te escucho. <risa> no uso drogas, Michelle. Yo soy un pinche deportista, soy un dios de alto de rendimiento. En drogas. No, yo soy adicto a las mujeres. Ay. Ya lo deberías de saber. ¿Ah, sí? No me fijaron. Ah, oh. Hola, déjame todo. Ah, ah um, qué excitante. Ay, Dios mío. ¿Por qué hay cámaras? Es más excitante. Casting Coach, has escuchado. ¡Sí sabe! ¡Se rió! ¡Servixan Rodríguez está volando volante con el escorpión dorado! ¿De Toluca también se va acá? ¡De para acá! vamos a saludar al Reina. Ah, el Reina? Ahí está jugando con nosotros los martes. Ahí Hay un equipo de siete. de repente ya sabes que no se han visto que hace muchos partidos en el Azul. Sí. Van ahí un chingo, güey, ¿no? Pues de esa abuelita, ¿no? Gerardo Lumpo, Parita... Y el se con el bolso, güey. Y cascaron cascar a y con mis cuates ahí en Villa Olímpica con, con el fucsete. ¡Alexis cagado. ¡Alán, Silván! ¡Al volante con el escorpión dorado! Siempre pasa por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué no traes algo para regalarme y yo te regalo eso? <risa> Es panela! <risa> y la está con el escombión volantes Alex, ¿tienes? ¿tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿No me regalas un conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De noche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quieres un café primero? No, ya no lo hago. Ya nos acabamos <susurra> Pero de tomar uno. <risa> le Oye, bueno, ¿cuál es.? ¿Qué ubicación le pongo para ir rumbo? Este, donde tú digas. Tú ya. Tú yo le había dicho que rumbo a Catepong, ¿no? Ajá, pero no sé si es como, no, mi, está bien. como chupedo. No, no, no. Vamos. Yo digo por el tráfico y eso. Sí, pero le ponemos y ya nomás vamos allí como campechaneado. Okay. Entonces. ¿A dónde podría? Qué luz. Estoy aquí toqueando. Ah, ¿tú, ¿tú dices nuestro chat o okay. sí. Ah, ya lo vi. Ah, güey. Por eso te estoy... Oye, que la entrevistaste en 10 de gracia, por favor, no recapitulemos esta historia. Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí. Ay, te acuerdas sí, te acuerdas. sí, pero ella tiene un chingo. Sí. Es como 15 años. Pero ni era, Ni era este... No, no tanto, güey. Sí. No, el canal cumplió 10 años, el recién, eh, Combo, La Lata cumplió 10 años. 10? 10 años. Este, este, este es el onceavo, ¿no? Sí. Entonces eso fue 2012. 10 o sea, no. años, es un chingo de modos. Tampoco no? nos quitemos la edad. No. No. Fue en el 2013. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Este no es al volante no vas a cantar tú? Pues todavía no pues estoy. yo. Puta. <risa> no, no te creas. Todavía está la velita prendida, ¿no? chingada. No, exactamente. Sí, no, no está la, la vez pasada nos subimos. Fue con el George a Rusia. Güey, bueno, literal, dos días antes de la inauguración ya nos, con, nos dieron el sí. Si sí, llegamos a partido de Alemania así, güey. Ah, qué señor. Pero sí está, está cabrón. Tú nos dices George grabando, grabando audio, grabando video marca no lo hablaron a saber al volante con los corpión dorados uy que ya no van a que crees no ¿Qué cabimos uh, no joven ya no hubiera venido la semana pasada eso sí es muy caro ¿Puedes abrochar este botón de aquí abajo? Sí. Ah, pues. Así son. fichas vivas, cabrón. Imagínate, que abróchame el corset, no. <risa> <risa> ¡Los Darkwins al volante con la escorpión dorada! <risa> o sea, de todas tus pasiones, que esto ya veo que son muchas, la mayor que es cine, manga. Ay. Yo creo que, o sea, es que, bueno, el cine, digamos, y, y, y eso involucra muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, el cine es como como lo que más me gusta, como, pues, eh, eh, o sea, finalmente es contar historias, ¿no? Sí. Y entonces yo, o sea, al final del día lo que hago con el escorpión es, es contar historias. ser storyteller. Ajá, es estar, este, eh, eh, la, la posibilidad de tener un personaje tan eh, tan flexible, con, con estas pasiones uh -huh. que, que me gustan, pues entonces lo mismo puedo tener chance de poder platicar con un futbolista y con un cantante y con un youtuber y claro. con un político y así, ¿no? claro, y pues, todo está justificado. ¿no? Pero en me regalas un contexto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con que el cinturón no te raspe, no, eh, creo que, es el que si tengo broques contigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, Ayer grabaron ahí por Televisa, ¿no? Me, me dijo mi cabrón. Sí, exactamente. Señor. Estamos poniéndonos de acuerdo para grabar y, y ayer grabó una madre de Netflix todo el día, así. ¿Hoy? Como un programa de concurso. Viento <risa> Atlántico con el escorpión dorado al volante! Listo, señor. dónde la de Sí, señor. ¿Dónde la hacemos? Acá abajo, sí. sido todo un honor para ti. Estás tí. increíble. ¿Viste Subirte cómo le volteaste la... eh, en el estado de ánimo? Eso. Está súper difícil. ¿Viste? Muchas ¿Viste? gracias. ¿Ven ¿Ven <risa> <risa> Ay, bueno. Ahora sí nos despedimos con... <risa> ¿Qué tiene? Pues que no. Es un beso de amigo. Sí. Okay. Sí, bueno, amigo. Que la... sí, es de amigo, es okay. de okay. amigo, es de amigo. Es que yo es ni que, es que, ya no sé dónde, dónde quieres que te bese, porque te mueves mucho. ¿Cómo Si quieres, te, te beso en el codo. Ahí está, ya. Para no errarle, porque yo. ay, estás muy mal. Muy mal. Gracias. ¡Qué susto! Vos no sé si decirte, gracias, peor gracias. gracias a ti. Oye, ¿qué número es? Aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí está bien, no te preocupes. Muchas gracias. Me ah, una foto, no, me regalan O sea, afuera de del hospital. Sí. Ay no, ay, no, ay no. Pasemos aquí no. abajito, ¿no, sí, Mill? Sí, en un hospital, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hablamos con el micrófono. Listo, hermano. Ah, soy chingón esta. Sí. Oh, es, es un de los modelos que saqué a pelitas como... ¿Y te los hacen allá donde en México? Sí, ma, ¿Claro? mascareros, acá cabrones Chimón no, no, no, no, no, no, no. Ah, sí Una foto para Pues salió el... chida, ¿no? Sí, sí chida, muy no, no, bien, no, no. güey Cortes, güey <risas> <risas> <risas> <risa> Muchas gracias, güey no, Ah, toda madre <risas> Oye, pues sí va a estar muy bueno, güey No, muy, muy extraño ¿No? no no sé si me entendieron lo que expliqué <risas> Me la pasé a toda madre <risas> No, va a estar muy padre Ay, me dejas pasar tantito Ya Gracias claro. Uy, todo, todo, todo este, Con permiso La forma de pedir está en dar, claro, ¿no? Claro, y te las doy, mira y Aunque no me las pierdas, te las doy Ahora que da esto Muevas a la verga Bueno, Ale. ¡Gracias! ¡Ya! Yeah, me encantó, me encantó <risa> la nueva profesión Ay, te el... Amiga, yo siempre hecho yeah, eso El, el bruno siempre, no siempre me pone